es que puede haber gente que nos esté viendo y que piense que igual es que no somos todos iguales ante un presidente autonómico. No somos todos iguales. Es decir, esto es... No estaría hablando si no le dijera que no somos todos iguales. Yo al señor García... A Juan García... No somos todos iguales. Nadie está en la casa La tuya tras ser desahuciada con los pies encima de tu mesa mientras la jueza me hace una mamada rappers ven demasiadas pelis de cáncer. a mi lado Water White es como un Flanders, pero quédate viendo la peli, no cambies porque las noticias dirán según yo les pague Intocable, ¿quieres ver magia? Llama acá la traba para que haga una estatua y con la mitad de la pasta nos vamos de farra y aquí no ha pasado nada porque sabes quién paga, el contribuyente a su salud me meto estas rayas, Hayan protestas el tiempo las acalla, y no una porra de Vos subes cuadra y aunque no tengas pa' calefacción Te vas calentito casa, soy un yeah, gangsta No yeah. se trata de un salario, yeah, se yeah. trata de la realidad Yo titulo jefe joder, de yeah, los pies <tose> <tose> <tose> Este es solo el principio <tose> El principio del puto imperio. Yeah Javi Matas Yeah, yeah De la puta vieja escuela Siga, siga. ¿Eh? Siga preguntando, señor Colomás. ¿Me va a contestar? No, por supuesto que no le contestaré. Como le he contestado a todas las preguntas que usted me ha formulado. ¿Alguna otra pregunta? Se levanta a la sesión. Oh, es muy fácil juzgarme sin conocer mi historia. Queréis saber mi historia? ¿Está el aeropuerto de la bueno? Sí, sí. Dicen estamos locos ah. para inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. Fui criado entre cucharas de plata y sábanas que huelen a la banda. Y criadas se marca las mamas de la bata. Mi papá estaba ocupado haciendo business, así que me gastaba marihuana. El dinero para ti. Sí, y me, me pillaba los cusuitas, Problema mínimo. Mis padres eran íntimos con el generalísimo. Haciendo contactos nuevos, estudiando Derecho. La mierda, la abogacía en Hacienda había más provecho. Luego estudié administración de empresas con nuevos colegas planeando golpes entre risas y cervezas. A los veintipico fui metido en prisión preventiva por presunta estafa, madre mía. Qué risa aquel día. Entonces vi que la política tenía más salida. Masas de espaldas mientras mi cara se endurecía. Una masa de pasta se amontonaba en la mesa. Cuando tocaba blancarla, me inventaba alguna empresa. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Ya ya, ya! ¡No me culpéis por uh -huh. ser como soy vos. uh -huh. vosotros, lo seríais también! ¡Oh, sí! ¡Ja, <risa> ja! Así, así crecí No me juzguéis por ser de como ganada. soy Vosotros lo seríais también Pasé de concejal a diputado en el congreso Mientras los rojos hablaban solos Yo me estaba riendo, durmiendo Pensando en dónde ir el fin de semana Con la pasta mangada a Punta Cana o las Bahamas Un año después me casé, germina y qué Crece por eso la argía de hoy nos seguirá bien? Una sonrisa cámara y métete en el coche cariño Sabes que esto es una farsa y qué haré esta noche Después fui ministro de medio ambiente Gente, ¿qué os parece cambiar las leyes para Construir sobre terreno quemado, quemar bosques, poner torres de alta tensión E Iberdrola, no es don Pastón, metido en sobres Finalmente me presenté para ser presidente de la generalidad Con el PP y gané Y aquí estoy con mis confesiones y ni así voy a prisión Pero ojito cuando me menciones en tus canciones Raperitos de los cojones, ¿a mí? Os crujo Os crujo en nuestro campo, raperitas, Hijas de puta ¿Quién es Chavimata? Dime quién es Xavi Matas Javi Matas, hijos de puta Yo, yo, yo, yo, vamos allá Crecí ¿cómo crecí Así ¿Oh, sí? No me culpéis por ser como soy vos, Vosotros lo seríais también, también. <risa> Crecí Así ¿Oh, Javi Matas Así Así crecí No me juzguéis por ser como soy Vosotros lo seríais también diciendo ¿Qué gobierno quiero yo para España? Yo <tos> quiero libres, un gobierno grabas, como libres, el que preside y en este, este la momento. La el el la la la Soy el puto la amo, la yo así la moriré. La uh, la me llama ladrón y yo digo que... ¿Ves esta corbata? Pues besame el pie. Lo siento, pero tu abuela me votará otra vez. Soy el puto amo. Y así moriré. Me llaman Batista y yo digo, ¿y qué? ¿Ves esta corbata? Pues besame el pie. Lo siento, pero tu abuelo me votará otra vez. Fumando puros habanos, pero no soy un rojo oh. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo oh. Pero en mi ciudad no hay rampas para sillas de ruedas oh. Pero si hay mil casas modernas, vacías y nuevas oh. Soy el puto jefe el Big Bang Y no sé inglés, ni lo necesito El idioma del dinero es más bonito ¿Quién es ese gordo negro? Yo sí que soy rico Fuiste invitado a mi boda No tenías ni idea Luna de miel a tu costa 11.000 euros para ver llenas en Kenia Mientras te partía la espalda Yo me partía la caja como ellas rato bebiendo cajas de vino De 500 euros la botella Viendo mi cara en una tele de plasma Saliendo del juzgado Estudiado por la Paz Man Un traje que vale más que tu casa Rapeando en bases con derechos De autor y sin pagar nada ¿Te extrañas? Soy el puto amo y así moriré oh, sí. Me llaman corrupto Y yo digo ¿Y qué? ¿Y qué? des esta corbata, Mírala. pues besame el pie. Cuá, cuá. Lo siento pero tu abuela me votará otra vez. Trajes negros, gafas negras, tarjetas negras, pasta negra. Trajes negros, gafas negras, tarjetas negras, pasta negra. Trajes negros, gafas negras, tarjetas negras, pasta negra. Negros gafas negras, negras, pasta negra. negros, gafas negras, tarjetas negras, pasta negra. Trajes negros, gafas negras, tarjetas negras, pasta negra. Y de blanco negro de África le pone en una valla metálica y a mí en la entrada de tu embajada me pone en una alfombra que joda longoya, mi actuación es de Oscar, soy un rockstar. Con una estatua a mi honor, 30 mil euros, aseguradas uh -huh. en un aeropuerto desierto, creando empleo, no dice mi amigo el tuerto, tiro tu barrio al suelo mientras hago un concurso de beber sin tonis con la alcaldesa y pierdo. Uh -huh. Esto sí es vida oh, sí. Borracho como una cuba Mientras me la tuba en la limusina ¡Supara! Si la policía me raya Brum, pues me fugo <risa> Tiro su moto, una multa <risa> Uy, uh, yeah, que aburo gru. bajamos grados de discapacitados Del 42 2 milagro Da gracias que te pagamos Ay. Pero tres. ébola, eso que es uh -huh. Debe ser difícil contagiarse Desde uh -huh. mi puto jet Gangsta soy el puto amo, y así moriré uh -huh. Me llaman franquista, y yo digo ¿Y qué. Sí, yeah. ¿Ves esta corbata? Pues besame el pie one, one. Lo siento pero tu abuela me votará otra, otra vez Soy el puto amo, y así moriré oh, no. Me llaman franquista, y yo digo ¿Y qué. Oh, no. ¿Ves esta corbata? Pues besa el pie, no siento pero tu abuelo. -no! Brazos negros, tarjetas negras, bolsa negra. Brazos negros, tarjetas negras, bolsa negra. Brazos negros, brazos negros, tarjetas negras, bolsa negra. Brazos negros y negras, tarjetas negras, negras bolsa negra. De <risas> La lengua catalana es una de las expresiones más completas. No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo. Y además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. Y ni tan sol de ciñes Vivim del sol de ciñes. <tose> Máscima para el cuchillas plenas de pasta, chanca capandorra, uh. ja uh. em uh. un ya sigue bella, acusa que acaba el sol, amtapulatos, amla más, y amtapulatos, amtapulatos, amtapulatos, amtapulatos, y y un puñal. ¡Y amtapulatos, un amtapulatos, ¡Y amtapulatos, un puñal. Em y para un pujol y para yo un pujol, anda a y un pujol mm -hmm. soc un líder nat sok siempre respectat respactar yeah, yeah. un puto símbol uh -huh. sok teu puto ídol uh -huh. No sok mai cuestionar, uh -huh. La te babia madora una uh -huh. ayuda bandera y las señoras yeah. se enamoran Andas y robos la cartera y las señoras se enamoran uh -huh. en ya na educación uh -huh. Están ratallados que tu fill serà un fil, será un licia. Están ratallados que tu un fil, será retrazar. A pica y pala, fech al que mane. Mientras me filz y samara, mamá galapasta. la pasta. Suiza, Andorra, ah, ah, ah, las Islas, ah, ah, man, ah, ah, ah, que tengan en común. Diga usted, paradis fiscal. Oh, paradis fiscal, oh, paradis fiscal. Números de las no caben a un Banco nacional. Paradis fiscal, amparnis de algo ver central. crema tal, infer, vaya Andorra, y no? Yeah, pasa yeah, yeah, no? ¿Ya yeah. ¿Ya Asima palpobla, uh. musillas plenas de pasta, viajan que a Andorra cuando uh. ya ja sigue, bella acusan uh. que acabar el sol, hasta uh. em pulas tos, habla ma y payan por y faig un pujol, uh, y faig un pujol Am de amb la bandera Y faig un pujol, uh, y faig un pujol Uh, y faig un pujol uh, Antapulatós Am amb la senyera Y faig un pujol ¿Qui pujol. diu que no cree que el diu, diu, diu. diu, diu. diu que ni iré a l'infern? Ah. Tinc tot un paradís per Andy Haureu forrada Un font esnou al tras esqui diu, patino para es el vancluís Jo das del meu mentor Però jo ah, som ah, del costat fos Fotent me pos blanc amb Vader, vivir la vida, las de la mort. no os podeu aturar tots Imperi contra atacarán, faig una foto, la alma. Mientras <tose> la vida, de me a la farra, a mi la sola foto familiar. <tose> si entramos aquí, molt de mal, porque ahora yo tindria una respuesta fácil. Y como que también podría durar algo, ¿qué que es lo que es que Coge la llamada y fórrate. Ye, yeah, ye, yeah, yeah. coge la llamada y fórrate. Ye, yeah, ye, yeah, yeah. coge la llamada y fórrate. Ye, yeah, ye, yeah, yeah. coge la llamada y fórrate. Ye, yeah, ye, yeah. estás a una llamada fórrate. Ye, ye, solo una llamada fórrate. Ye, ye, solo una mamada y fórrate. coge la llamada y fórrate. Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. hey, Don, acabo de llegar a la capi. Me he chivado que la fiscalía va detrás de mí. Ha habido un topo todo este tiempo. Me han dicho que tienen grabación. En las que me comprometo Y a ti también, un momento Vigila tus palabras, quién sabe si esos cabrones Pincharon la llamada Creo que sé quién es el chivato En ese caso, deberíamos hacer un <coughs> Isabel Carrasco De todos modos, espero hacer negocios Sobre construir, ya sabes qué Ya sabes dónde, socio Y luego brindemos con champán Mientras nieva bajo la luz de cinco estrellas Y pasamos un buen rato Queridito amiguito mío del alma ¿qué me dices, ¿Qué me cuentas ¿Qué cojones pasa si eso es así? Lo veo todo oscuro como mi traje negro a medida de raya diplomática O esa moto que me pillé, sí, la Yamaha Y ahora na' en el club náutico con chicas neumáticas, sí También son bastante simpáticas, joder, vente y hablamos de lo que sea con calma Respiro humo de un coiba, facturar sin IVA, ver planos, trazar avenidas Luego, enviar la pasta sucia a Suiza Tranqui, todo controlado, partes para la fiscalía Hay para todos, pa' ellos y pa' ti Favores e intercambio, rollito caciquil Pero tío, yo no soy más que un aprendiz El más grande, el primer PIM, don Jesús Gil y Gil P, me pregunto si estuviera aquí ¿Qué consejos me daría para despegarlos de mí? Acusaciones de malversación y sobornos No pueden aceptar que somos dioses superiores son tontos e infelices, jueces que no acepten el cheque un milloncete de fiesta lo pago en un periquete mi criada lo encontrará bajo el cojín del sofá pero ahora dicen que el indulto me lo quieren quitar de nueve años a seis, a nueve meses y bajando más los pobres rojos pocos se reirán así que don, guárdame algo de farla que como el turrón para navidad y habré vuelto a casa, ya es noviembre hijo de puta la entrada de yo me matas en prisión está cada vez más cerca la audiencia provincial de Madrid ya ha notificado al expresidente Valencia que pueda pasar a recoger su orden de entrada en prisión. Una vez la tenga en su poder, tendrá cinco días para entrar en la cárcel que haya elegido y empezar a cumplir sus nueve meses de condena por un delito de tráfico de influencias en el caso Palmanero. ¿Me queréis encerrar a mí? ¿A mí? Hijos de puta, no me podéis hacer nada de nada. Oh, juicios y prejuicios. Preguntas y entrevistas. ¿Eh? Que busquen bajo colchón oh. El colchón que tengo en Suiza ah, Fui putado hace años uh. Pero aún sigo al cargo yeah. Solo que no doy la cara Pero el sobresuelto me lo gano ah, Que juez de mierda se va a atrever nah. A investigarme a mí uh. Mi partido mete presión y al fin consigo su expulsión. ¡Ah! He echa la ley, he echa la trampa. Ah, y si no, la ley se cambia. Mientras os ponéis de acuerdo con las pruebas, me piro a ver mi amante de Canarias. ¡Ah! ¡Good fellas, good fellas. ¡Vivo en la escena de la trena! ¡Ah! la pasta, la clave es cortar el ajo en finas rodajas ¿Bola oh. Prisión de baja seguridad, pues que sepas que me gustan las joyas en verdad La universidad, la trotona me llamaban, así que iré a las duchas y En la, la cárcel que yo inauguré hace un año, irónico, cómico, a tu chiste Pero saldré menos que canta un gallo, buena conducta, la justicia existe Vivo en una peli de Brian de Palma uh. Intocable soy intocable uh. El contribuyente está a la mesa uh. Y yo, soy el, bate. Oh, yo soy, el bate. Uh. soy el bate, yo soy el bate uh. el uh. Soy el bate, yo soy el bate En el cráneo uh. de la sociedad Soy el bate, yo soy el bate De miro con unos kilos de más Soy el bate, yo soy el bate patas, ya como te la sangre! Oh, soy el bate, yo soy el bate Soy el bate, yo soy el bate <risa> Raperitos de mierda, mi, <risa> ¡Volveré! ¡Muy pronto! ¡Lo seguro. aseguro! ¿Se arrepiente usted de algo, de, de yo, lo que cometió antes de entrar en prisión? Yo no, normalmente no me arrepiento de nada, absolutamente nada. Hay que saber asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma, de sean equivocadas o el tiempo te diga que han sido equivocadas o no, pero no me arrepiento de nada y volvería a actuar exactamente igual.